Oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Be frank Yeah. Moviendo la estructura como avión A la torre gemela Haciendo con lo mío lo que voy ya quisiera De primera en la acera balinazo para afuera Viviendo dos vidas juntas en una sola vedera Dominado por el mambo y pintando el paredón Con los pibes del golf vino y de improvisación críticate dónde soy, déjate lo explico yo Mi hogar está en la 20 pero vivo 22 Para que quedes mi flow, no podés con tanto hoy Preparando el nochón por comprar el cajón Con la botella un blanco, cocinando el post bajón en busca del duende del que fuma por Malón Son la 12 y la perra conoce sé quién soy Y no soy un poser que tose ser otro toy Hoy estoy robando diligencias como cowboy cowboy Sacándola del estadio con mi palo home run, Hoy no porque estoy que exploto, ya casi ni lo noto que con el micrófono causo alboroto me siento en esta guerra como maldito soldado por la nena, soy si hay problemas soy terrenominado, dominando el beat como yo quiera, no soy ilegal, pero actúo como si lo fuera lo mío es droga que puede traspasar fronteras, fronteando al frente del más fuerte de tu era, perra oh, porque miro, porque miro así, porque todo es fácil como el fucking B.I.G., oh oh, porque miro, porque miro así porque miro así, soy el Fucking analogy, bro oh porque miro, porque miro así Porque todo es fácil Como el fucking VIG uh Oh Porque miro, porque miro así Porque miro así Porque soy fan tengo un sensei encima de la colina Y a Miguel Ángel pintando bien arriba Fumando Parisien, volviéndome todo un gol Rapejando sobre las baseas del cooking soul Me crié jugando entre las canchas del peligro De visitantes decían si cuidado con el surdito Si no entiendes que de hecho después te explico Como casa fuso, casa plazo solo para entendidos Y no soy de la sheka, tampoco de discoteca no bajo la de la calle no la caminé completa Puedo ser de baile cuando esté falto de letra Pero no me falta flow si tengo forma Fórmulas secretas, somos los reyes de los golpes espontáneos. Juntamos astillas para armar el palo que golpea tu cráneo. Pim, pum, pan de regalo. Golf Club 20 Paraguay, puta, recordalo. Porque todo es fácil, como el fucking VHG. Oh, uh oh, porque miro, porque miro así, porque miro así. Soy el fucking Alan G, bro. Uh oh, porque miro, porque miro así, porque todo es fácil, como el fucking VHG. Oh, uh oh, porque miro, porque miro así, porque miro así porque soy culpa